porque sauce it up Porque no sé siempre no sí. que no, sé, no voy a enamorarme pero cambio todo cuando tú llegaste y ahora me siento tan solo y tú te fuiste vuelve y hasta tarde haz que siento solo esta en mí Cosas por volverte a ver Yeah Perdóname si te fallé No lo quise hacer Lo lamento girl Es que yo no sé Es que yo no sé Yeah hey. No sé qué pasó Lo que sucedió Entre nosotros dos No sé si fuimos, Pero tal vez yo te pida perdón Por romperte todo el corazón ya de cómo estás, espero que esté bien lamento no haber dado todo, todo, todo De mí quisiera volver a sentir lo mismo Y no sé con quién daría lo que fuera Por ver tus ojitos de miel no sé, siempre dije no voy a enamorarme Pero cambio todo cuando tú llegaste Y ahora me siento tan solo y tú te fuiste sí. Porque no sé, siempre dije que no voy a enamorarme Pero cambio todo cuando tú llegaste Y ahora me siento tan solo y tú te fuiste Está en mi mente Aunque mi corazón lo sienta también bien cualquier cosa por volverte a ver Que yeah. Aquella noche que te olvidé Pero lo siento Siento que te vuelvo a perder La lucha día lo sé Se en otra vez Y cada día te extraño Más, más, más que ayer Lo siento, baby, si te molesto Y es cierto que esto ya pasó Pero mi pobre corazón Se rompe